Hola, soy Rafa Gentili, legislador porteño. Necesitamos tu voto para convertirlo en hospitales equipados, en subtes que lleguen a donde vos estás. Queremos transformarlo en jardines maternales públicos en cada barrio, en policías que nos cuiden. Queremos que tus temas sigan siendo nuestro tema. Rafa Gentili, lista 904.